Iniciamos un nuevo campeonato mundial de recreo, señoras y señores, el tipo dijo el viernes, yo quiero arrancarlo, yo lo voy a arrancar, me he guardado los mejores videos para comenzar el campeonato interplanetario, interoceánico de este recreo. Rodolfo Gravina, todo suyo, maestro. Tengo, tengo que preguntar un par de cosas, Tano. No pregunte Porque tanto. Porque también ha pasado de que digan son solamente tres videos. Tres y después, videos y, después y un bonus. Aparece alguien con ocho videos. Claro. Entonces, Chabert. digo, vamos, vamos respetando reglas. Chabert. Hay dos grupos quién es el jurado, ¿Hay dos grupos? estamos Hay dos grupos. interpelando. Hay dos grupos, no, el jurado no, no, lo decimos porque ustedes saben que después este, lamentablemente se dan ciertos episodios que no nos gustan. ¿no? Sí, y esta semana quienes compiten, nosotros cuatro y faltaría. Y Chabel. Y Chabel. Ahí está. Exactamente. Bien. Y Agustina Chabert. que va a tener la chance de part... Agustina, estás bien. ¿Vos? No. Volvió Fernando Díaz, ¿eh? pero no sé si te diste cuenta. sí, sí, sí. hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Rodi, ¿puedes descongelarla, por favor, te lo pido? Sí. Bueno, eh, inicia Rodolfo Gravina, primera instancia, dos van a pasar a las semifinales y comienza nuestro querido compañero, Rodi. Chicos, eh, cuidado cuando vayan al shopping, hay peligros, peligros, sobre todo las escaleras mecánicas. Este, ¿Quién es ese hombre? ¿Qué, qué vestimenta, no? el, el asistente de escalera mecánica. Y se va. Ajá, el asistente. No <ríe> Apareció todo preocupado, pero.. Eh, Rodio, honestamente, me causa más gracia lo, de, lo del hombre niño. Mirá cómo le quedan tras de para arriba. La sí, final. pero mirá, él llega muy preocupado. Y dice, Ay, qué puedo ayudar. Yo ¿qué le ayudo, puedo señora. Deje no todo en mis manos. Y se y va. Sí. Y se fue. Un minion. Para mí volvía de una fiesta de trás, claramente. Puede ser también, ¿eh? Ojo. <ríe> Bueno, eh, chicos, Roy. arrancamos con escalera mecánica y seguimos con se viene la temporada de verano, chicos. Esto es una recomendación para todos los que nos están mirando esta hora desde casa. Eh, no, no, se pueden fusionar posibilidades cuando uno va a la pile. O sea, si te tiras de cabeza te tiras de cabeza. Si te tiras por el tobogán te tiras por el tobogán. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se puede. O sí. <risa> Qué Pará, esta es, esta es, no es la, es la nena que vos mostraste el, o de Cháver la semana pasada es que le erraba bueno. la pileta? No, no es la misma. Ahora creció, papá. Es no. muy bueno, Roddy. Es muy bueno este video, pero vos sabés que estamos en el campeonato, en el campeonato no hay piedad. En ¿Sí? el campeonato no hay piedad. No, no se emitió este Este video se emitió. Hace no muy un se poquito. emitió, chicos. No inventés. ¿No, no vale. empecé a inventar? Chicos, sí. si el conductor va a ser parte, no, no. no puede empezar a manipular. Ya empezamos mal, Tano. No te, a ver, no te enojes. Agarro el... No te enojes porque después te llegan, ojo, las... Eh. Te enojas y después te llegan las amenazas. Escuchame ojo, lo que te quiero decir. Ojo. Eh... Perdón, para que te identifiques, Tano. ¿Sí? ¿Cuántas neuronas tiene un pajarito? ¿Y Varias. cuántas neuronas tiene un ser humano? Y no sé. Sobre todo si el ser humano es... Si sobre todo el ser humano es hombre, puede pasar sí. esto. A ver, Mira. Pajarito sabe que el círculo va en el círculo, cuadradito en el cuadradito. Es un cuervo. El triángulo. Sí, señor. El triángulo en el triángulo. Muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Pero el señor. Ay. Nunca jugó el Tetris. Claro, pero yo no puedo creer esto, chicos, sinceramente. ¿no? Ahí viene la chica, me parece. Esto, esto aplica todas las cosas, chicos. Claro. la chica dice, ¿qué está queriendo hacer? Mire, no me entra la maleta. Claro, dice. No hay otro avión con más. Y la chica le dice dar vuelta. Chicos, la verdad, este, es brillante. Perdón, es brillante. Es muy bueno, está bueno. Es brillante que te, que te estés identificando y eso te juega en contra, está no solo eh, la mente. Que no. Yo no he dicho nada. He dicho mucho. Ya te conozco. Sabes cómo te conozco. Es bueno, pero bueno, qué sé yo A ver, eh, chicos, ¿Bonus Track ahora? Chicos, eh, Bonus Track Ojalá que el Bonus Track la rompa, te si digo vas, porque... Si vas a un desfile, que la, la protagonista sea la modelo No, no, no. no vos <risa> Quería, no quería llamar la atención la mujer, ¿no? ¿no? No lleven chicos a los desfiles, chicos. Pero me gusta porque ella no quiere llamar la atención, quiere pasar desapercibida. <risa> bueno. Este... ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto silencio? Eh, Sebastián Salas. ¿Está congelado ¿Hay un jurado, chicos. Hay un jurado, chicos. Ah. No, no hay un jurado que va a determinar quién es... No. No, yo no, yo quiero decir algo. No puede ser que no sepamos quién es No, el... no, no puede ser el soborno. Te digo que ya está Cristian Diveta mirando sí, eh, cómo arrancó este... ¿Cuánta plata este me ofreció? algo para decir salita, de Terrecreo este o no? No sé, porque lo el como que está un poco enojado, así que... Y ahora a ver, soy contrincante de él, bueno, así está, que... No Ahí está, mira. Claro, mirá. Claro, la cara y está diciendo... <risa> me, <creo> que esa <risa> explica a ¿Cuánta plata me ofreció Agustina? No, a que... va a participar. La semana no, que viene. Se Hay que tener paciencia nada más. Eh, Pedro está mirando como diciendo, ¿este es el recreo? Me da la sensación a mí. Agustina. Bueno, está bien. Eh, Roddy, dejémoslo en manos del jurado, ¿te parece? Porque no... Es el que vale. Es verdad, es, es el que vale. Y encima es una persona muy conocida a Mira. Vos. Entonces prefiero que no lo sepas. Okay. ¿eh? ¿Por qué lo Pero... ¿no sabes vos? ¿Cómo? ¿Por qué Exacto, vos lo no sabés? Porque... Porque. ¿Por no lo sabe? Y bueno, porque me enteré. Y me siempre enteré. mete algún amigo, viste, ahí. Tu... Se arma el circo. Me ahí enteré, chicos, me enteré. Justo venía por los pasillos, escuché y, me, y supe quién era. Pero bueno, veremos qué opinión tiene de este pésimo recreo, Rodi que has presentado ¿eh? Nosotros no podemos opinar, no podemos decir nada, este, más allá de lo malo que ha sido, será el jurado el que determine o no, Agustina, ¿no? Nosotros sí. no podemos decir nada. Yo no, yo no diría jamás nada, claro. nunca sobre un recreo tan malo. Claro, que nos haya parecido muy malo nosotros Nada que ver con, lo que, con lo que Decide el jurado Así que Rodi, Está congelado Muchas ¿no? gracias Muy amable Porque además Uno espera no influir En, el, en un jurado no, no Que seguramente el... está pensando Que es el peor y De los recreos yo, A ver no ¿A quién le esperé, importa? Ver, yo jamás quisiera Meter ficha con un jurado Pero un jurado Que busca no, no. más nivel